y seguir con nuestra valiente edición hazlo te lo agradecemos estilócrata las cadenas para hombres son una de las tendencias más prominentes en el mundo de la joyería gracias a que aportan exclusividad y elegancia aunque también pueden funcionar como el complemento ideal para exaltar un look más informal estos accesorios simbolizan un alto estatus en la sociedad, especialmente si son cadenas de lujo. Quizá por ello, la cadena para hombre de oro, plata u otros materiales, son joyas muy usadas por deportistas y artistas famosos. Lo cierto es que estas piezas de joyería pueden proporcionarle un extra a tu vestimenta, pero no las uses a lo burro. Las cadenas, como cualquier accesorio, tienen reglas y protocolos de uso. Existe una barrera para que los hombres puedan usar de manera correcta cualquier tipo de joyería. Y las cadenas son consideradas uno de los artículos más difíciles de llevar. Por un lado, debes saber que los hombres nunca deben usar nada que pueda ser considerado bisutería ya que esto es estrictamente la moda de una mujer. Además, la joyería, como ya mencionamos, no debe ser la pieza central de un atuendo, ya que está destinada a complementar, no para abrumar. Eso significa que debes optar por cadenas que sean un poco más robustas y ásperas alrededor de los bordes. También debes saber que las buenas joyas para hombres deben verse naturales, Piensa en esto. Deben verse como si las llevaras durante años sin ni siquiera quitártelas para dormir. Si quieres saber más al respecto, presta atención a la información que te mostramos a continuación. 1. Tamaño La longitud más común de una cadena para hombre es de entre 45 y 56 centímetros. Esto quiere decir que debe llegar justo debajo de la clavícula. Esta es la talla más apropiada para hombres. Estas se pueden llevar por fuera o por dentro de la camiseta de igual manera y no se ven mal. Una longitud más larga tendrá alrededor de 66 a 76 centímetros con el colgante alrededor de la zona del pecho. Esta medida suele llevarse por fuera de la camiseta y en su mayoría son diseños más extravagantes. Además, suelen alargar el rostro y el cuello, lo contrario a las cadenas cortas. Si solo vas a llevar una cadena y no quieres algo excesivamente llamativo, lo ideal sería escoger una de 2 a 6 milímetros de grosor. Esta medida va desde lo más fino y discreto hasta el tamaño estándar de la mayoría de las cadenas para hombres. Cuando busques un colgante, procura que se adapte al tamaño de la cadena y que ésta no domine el conjunto con su grosor. Pero si no te da miedo la ostentación y te gustan las cadenas de oro gruesas, compra una de 12 milímetros o más. La anchura y longitud de la cadena van de la mano, por lo que deben ser proporcionales. Una cadena de 35 centímetros no puede tener un grosor de 12 milímetros. Por supuesto, mientras más ancha sea una cadena, es más ostentosa. Ten muy en cuenta esto, estilócrata. Recuerda que ostentar fuera de lugar y contexto simplemente se ve muy mal. 2. Tipos. Las cadenas deben ser minimalistas y delgadas, para que permitan que tu ropa sea el punto focal de tu estética. La clave es elegir piezas más masculinas, versátiles y clásicas, que se puedan llevar innumerables veces. Desde modelos casuales con colores, hasta de acero inoxidable plateado y dorado, tu cadena debe coincidir con otros colores de tu outfit y cualquier otro metal que lleves puesto. Si también llevas pulseras, anillos o un reloj, debes mantener todo cohesionado. Y dado que las cadenas tocan la piel, debes asegurarte de que están hechas de metal, sin níquel, para evitar una reacción alérgica. Las cadenas metálicas sin ningún tipo de adorno suelen ser las más comunes. Una cadena es una hilera de anillos, discos o eslabones que se entrelazan. Existen centenares de tipos de collares de cadena para elegir y todas están hechas de materiales, principalmente oro y plata. También está la categoría para las cadenas que llevan una pieza colgando, incluidas las placas de identificación, cualquier tipo de adorno y dijes y las que tienen imágenes religiosas. 3. ¿Cómo usarlas? En realidad, la pregunta es si la llevarás encima de tu camisa o debajo de ella. Saber esto te ayudará a decidir el tamaño y la longitud. Una cadena con un colgante es ideal cuando se usa una camiseta básica casual, mientras que una cadena de oro simplemente se ve mejor con una camisa formal. Una cadena de plata crea un ambiente más masculino y atemporal con el tono de colores oscuros como el negro, azul marino y gris. En cambio, una cadena de oro es más brillante, creando así un contraste que realmente se complementa con tonos más cálidos, como el naranja y el café. 4. Complemento. Debes saber que si llevas un reloj de oro, debe coincidir con el color de tu cadena, además de los adornos de tus zapatos y el tono de la hebilla de tu cinturón. Esto es, para dominar tu outfit por completo. Las cadenas largas funcionan bien sobre un cuello redondo suelto o una camiseta con cuello en B. Si quieres usarlo con sastrería, ve por una camisa con cuello abierto con una cadena simple que pueda verse desde el cuello. 5. Tipos. Para hacer que estas joyas luzcan bien, es importante que no sean muy gruesas. De este modo, no te verás extravagante. También hay que tener en cuenta su largo. Lo ideal es que una cadena para hombre con dije alcance la mitad del esternón. Como código de uso, es recomendable no utilizar las cadenas por fuera de la camisa, aunque esto no es obligatorio, y colocarse un máximo de dos piezas. Estos son los principios básicos para lograr que estas joyas de caballero resalten el outfit de la manera correcta. Además, tu color de piel tiene mucho que ver, ya que cada persona tiene matices diferentes que se verán muy bien con ciertos metales y textiles. La forma en que determinas qué metal se ve mejor en ti es probando varios tipos de piezas. También debes saber que el exceso de suciedad y polvo en tu cadena pueden hacer que se rompa y pierda brillo, ya que estos pierden su lustre tras estar sometidos al roce, sudor y aceites durante meses. Por eso, siempre debes tener cuidados especiales, y todo depende del material específico de tu cadena. Mantener tu cadena siempre brillante y limpia es primordial para que siempre luzcas bien.